Pedro Vargas Mata, San Miguel de Allende, 29 de abril de 1906, Ciudad de México, 30 de octubre de 1989. Más conocido como Pedro Vargas, fue un tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales intérpretes de Agustín Lara. Se le conoció con los sobrenombres del El Ruiseñor de los Américas, El Tenor Continental y El Samurai de la Canción. Como actor, formó parte de la época de oro del cine mexicano y participó en más de 70 películas. Fue el segundo de los 12 hijos de José Vargas y Rita Mata, una pareja de humildes campesinos. A los 7 años, cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad, el maestro del coro fue el primero en reconocer su talento y en darle lecciones de canto. En 1920, a la edad de 14 años, llegó a la Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias y a ofrecer serenatas. Fue el, en el Colegio Francés de la Salle, donde después de escucharlo le ofrecieron una beca para realizar la escuela de secundaria, clases de piano y solfeo. Ahí permaneció hasta terminar el bachillerato. Más adelante, el maestro José Pierson también le daría el alojamiento y lesiones de técnica vocal de forma gratuita. Mientras permanecía allí, conocía a Jorge Negret, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Agarvisu. José Mójica lo recomendó más adelante con Alejandro Cuevas, el maestro. Al escucharlo, se ofreció también a darle lesiones sin costo. Recibió la oportunidad de participar en la ópera de Caballería Rusticana, el 22 de enero de 1928, por recomendación del maestro José Pienso en el Teatro Esperanza Iris. Recibió la oferta de viajar en una gira con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada, hoy orquesta típica de la Ciudad de México, a los Estados Unidos como cantante de música popular, lo que aceptó. En su primera visita a Buenos Aires, grabó para el sello RCA Vitor. Dos temas de su autoría, Porteñita Mía y Me Fui, con el respaldo musical del pianista José Agüeros y el violinista Elvino Bardaro. El 12 de septiembre de 1931 contrajo matrimonio con la María Teresa Campos Jauregui originaria de una familia de Queretano, matrimonio que duró hasta el fallecimiento del artista y con quien tendría que a sus cuatro hijos. Fue uno de los mejores y más exitosos intérpretes del compositor Agustín Lara, así como de muchos otros compositores de toda Hispanoamérica, lo que le permitió recorrer diversos países de este continente, principalmente Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, con un extenso repertorio que incluyó temas líricos, como jinetes en el cielo, canciones rancheras como Allá en el Rancho Grande. Joleros como Obsesión, cantando a dos veces junto a Ni More y temas nostálgicos como Alfonsina y el mar, Pedro Vargas recibió de parte del público el calificativo de ruiseñor de las Américas. Pedro Vargas falleció por complicaciones de diabetes mientras dormía y sufrió un paro respiratorio el 30 de octubre de 1989 en la Ciudad de México a la edad de 83 años.